Bienvenidos, hoy revisaremos el paso a paso para utilizar nuestro servicio del chat referencial. A través de este chat podrás comunicarnos todas tus dudas, comentarios o preguntas acerca de los servicios que ofrece la red de bibliotecas de la Universidad Militar. Para empezar, ingresaremos a la página de la UMNG, dirigiéndonos a la sección de biblioteca. Una vez estés aquí, podrás encontrar nuestro catálogo de servicios y en la parte inferior encontrarás nuestro chat de referencia. Dando clic en el banner en línea, diligenciarás tu nombre y tu correo electrónico. Esto con el fin de iniciar la conversación y dar respuesta a tus inquietudes. Una vez te den la bienvenida, realizarás la pregunta o duda que tengas. Si tu respuesta es satisfactoria, finalizarás el chat. desplegando la opción Finalizar esta sesión de chat.